en este vídeo vamos a hacer el rift reverso del pie Esta, el pie es un poquito especial y el rift reverso quiere decir que la interacción del pie con el suelo se va a ver reflejada en una serie de movimientos y giros que son un poquito especiales si nosotros giráramos el pie podríamos hacerlo desde el tobillo o podríamos poner el pie levantando solo el talón o levantando el pie de puntilla eso quiere decir que nosotros Rotaríamos teniendo el centro en las puntillas, aquí en la parte de la bola, en el talón, o incluso, eh, perdón, en el tobillo o incluso en el talón. Pero ahora mismo, esos giros que vamos a hacer, que lo haríamos con los huesos, no tenemos el pivo colocado ahí, tenemos el pivo en cada una de las articulaciones. Entonces, no podemos hacer directamente en el FK ese giro de articulaciones. Necesitaríamos hacer una serie de pasos previos que va a requerir que conozcamos algunas herramientas de malla eh, lo primero sería saber hacer grupos para hacer un grupo tenemos por ejemplo este cubo y un duplicado estos dos cubos cada uno tiene su propio pivot nosotros podemos seleccionarlos los dos y desde edit decirle group o utilizar el comando control g una vez que los agrupamos, nos aparece en el Outliner un grupo con los dos cubos. Cada uno tiene su pivot, pero el mismo grupo tiene un pivot. Ves que el pivot se ha ido al 0,0. Eh, no es visible el grupo, el grupo realmente es este, estas coordenadas de pivot. Esto sería agrupar. Este pivot no nos va a servir ahí para mover ni para rotar. Nosotros tenemos que colocar el pivot del grupo en un sitio donde nos interese. Para editar el Pivot de cualquier objeto, vamos a hacerlo con la herramienta de Editar Pivot. Que lo podemos hacer en Tool Settings. Podemos editar Pivot y cambiar la, la posición del Pivot. Hay un atajo para este botón, que sería la tecla D. Cuando le damos a la tecla D, se activa. Y cuando volvemos a darle a la tecla D, se desactiva. Si mantenemos la tecla D pulsada se mantiene la edición y cuando soltamos se quita sería mucho más sencillo que activar y desactivar entonces manteniendo pulsada la tecla D podemos cambiar el pivot de sitio ¿Vale? además de eso nosotros queremos colocar el pivot en un sitio concreto así que podríamos activar Snap to Point activamos Snap to Point activamos Editar Pivot y podríamos colocar el pivot en cualquier vértice de cualquier objeto. Vale, como hemos dicho antes, podemos utilizar atajos para esto. La D es editar Pivot. Veis que pulso la D, se activa, suelto la D y se desactiva. Si pulso la V, veis que se activa y se desactiva Snap to Point. Y veis que el Pivot cambia de cuadrado a círculo siempre que tengamos una herramienta de snapping, la que sea. El pivot va a ser redondo, así que manteniendo pulsado tanto D como V podemos cambiar el pivot a un punto concreto. Esta es una de las cosas que necesitamos saber para lo que vamos a hacer. Vamos a eliminar estos elementos que no van a servir y vamos a ver qué tenemos en la escena. Tenemos un personaje que tiene su rig hecho en FK. Elvis. sin embargo todavía no hay ningún tipo de control en los controladores que tenemos tanto en el pie como en la rodilla eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a crearlo en modo IK y el modo IK va a tener un complemento en el pie para que tenga varias posiciones y varias rotaciones entonces, lo siguiente que nos interesa es la pestaña de Rigging aquí en el shelf. esta herramienta que es el IK Handle también podemos hacer esto desde los paneles de Rigging, skeleton, Create y Cash Handle. Vamos a elegir, veis el iconito que es el mismo, ¿no? Elegimos la herramienta, veis que ya la tenemos activa aquí, y abrimos el Tool Setting. El Tool Setting, si no lo tenéis, podéis abrirlo desde el martillo de aquí. Con la herramienta seleccionada, en el Tool Setting vamos a ver que tenemos Single Chain y Rotate Plane Solver vamos a utilizar los dos tipos para hacer el rey de la pierna el primero que vamos a utilizar es el Rotate Plane Solver que es el que necesitamos para el control de la rodilla así que vamos a seleccionar Rotate Plane Solver desactivo un momento la geometría desactivo los controladores excepto los que voy a utilizar ahora mismo y con el Rotate Plane Solver voy a pinchar en un extremo del de IK que queremos hacer y en el final de la cadena este IK queremos que doble la rodilla con lo cual tendremos que seleccionar la cadera y el tobillo saltando la articulación de la rodilla y conseguiríamos ese movimiento de rodilla esta pierna ya estaría en IK. de momento lo que no tenemos es el control de la dirección de la rodilla para hacerlo vamos a conectar este IK que acabamos de hacer IK handle 1 lo vamos a conectar con el controlador de la rodilla el constrain que se hacía se llamaba pole vector así que el orden sería controlador controlado no estamos controlando el hueso, estamos controlando el IK constrain pole vector esto nos va a permitir que cuando nosotros movamos el controlado de la rodilla la pierna siempre se oriente en esa dirección si subimos la rodilla podemos reorientar la rodilla vale ponemos en esa posición y desactivamos la geometría y nos quedamos con los huesos ahora bueno, hemos visto que aquí se representa el ICA con estos tres palitos Vamos a aislarlo un momento. Son como tres palos. Una conexión entre el hueso de arriba y el joint de abajo. Y esta conexión que va desde la cadera hasta el controlador de la rodilla sería nuestro ICA. La flecha que tenemos en el ICA indica hacia dónde se va a doblar la rodilla. Hay que tener cuidado para esto de cómo se ponen los huesos cuando se estén creando. Por ejemplo, si en este hueso que tenemos aquí, yo por algún motivo, lo hubiera hecho un poco más hacia atrás en lugar de hacia adelante. Cuando nosotros queríamos un IK, el Rotate Plane Solver, ¿veis que está apuntando hacia atrás? El problema es, que ya estáis viendo, bueno esto es aparte porque he movido el hueso, pero si nos centramos en los huesos, cuando yo muevo el IK, la pierna se dobla hacia atrás el Rotate Plane Solver siempre indica en qué dirección se va a rotar la pierna la pierna o el brazo así que es importante que cuando hagamos nuestro hueso insinuemos un poquito hacia dónde se va a doblar Bueno, nos quedamos con la pierna con la que estamos y vamos a utilizar otro IK porque también querríamos controlar eh, lo que sería el movimiento del pie ¿vale? este movimiento de levantar y este movimiento de la punta pero no queremos controlarlo en fk así que vamos a utilizar otros IK para ponerlo uno de aquí a aquí y otro de aquí a aquí pero esta vez el IK handle que creamos va a ser un single chain para el single chain pinchamos en el talón en el tobillo perdón y pinchamos en la bola fijaos que esta vez no hemos saltado ninguna articulación como hicimos antes antes empezamos en la cadera y terminamos en el tobillo saltando a la rodilla ahora hemos ido directamente desde el tobillo hasta la bola haremos otro single chain desde la bola hasta la punta y para mover esta pierna, para arriba de esta pierna perdón hemos utilizado el primer single chain eh, perdón, Rotate Plane Solver y aquí abajo hemos utilizado un single chain para este movimiento y otro single chain para este movimiento digamos que hemos dividido en tres partes la pierna la parte de cadera rodilla tobillo bola y bola punta una vez que estamos en este punto vamos a partir desde la Outliner porque vamos a hacer una serie de agrupaciones este ICA-Handle tiene el pole vector que lo tenemos aquí lo dejamos ahí cerrado vale, vamos a hacer unas agrupaciones entre los tres ICA-Handle la primera agrupación va a ser de eh, el elica de toda la pierna y el ICA que va desde el tobillo a la bola en el caso como yo lo he hecho con este orden este Rotate Plane Solver y este Single Chain Cojo el IK Handel 1 y el IK handle 2 Y hago el grupo bueno, Tenemos grupo 1 En el que tengo agrupados los dos IK handle. El IK handle 3 Lo voy a meter en un grupo pero él solo Así que lo selecciono Control G Y tengo un grupo 2 con el Este está solo Parece que no tenga sentido el hecho de que el grupo es solo únicas pero lo que nos va a permitir esto es que podamos cambiar el pivot de ese IK. Los IK no podemos cambiarle los pivots, pero los grupos sí. Entonces, al estar dentro de un grupo, podemos modificar la posición del pivot de ese IK y ponerlo donde queramos. Veis que este IK lo que controlaba era la dirección de la punta. Pero con movimiento. Si yo rotaba, veis que esto no hace nada. Sin embargo, si yo ese IK lo meto en un grupo y giro ese grupo, ¿ves desde dónde estoy rotando? Estoy rotando desde aquí. ¿Ves como ese, ese control nos va a permitir varias cosas? Por ejemplo, este control... ¿Ves que no son los mismos movimientos que haríamos en FK, ¿no? Vamos a seguir configurándolo. Hemos hecho un grupo con el del 1 el del 2 y un grupo con el del 3 Los vamos a llamar... Al que contiene los dos del primero le vamos a llamar talón. Voy a poner L, de izquierda. Y al ikh que hemos hecho solo, el de la punta, le vamos a llamar dedos. d Que marcamos que es izquierda o derecha. Y una vez que tenemos estos dos grupos, vamos a agruparlos los dos. Y hacemos un tercer grupo que lo marque todo. Se va a llamar puntillas. Estos nombres tienen que ver con la, los giros que van a hacer luego. Así que la jerarquía quedaría así. Tendríamos dentro del grupo talón los dos del que hemos hecho desde la pierna hasta el tobillo y desde el tobillo hasta la bola en el grupo dedos tendríamos el ica handle del final y estos dos grupos formarían parte del grupo puntilla lo último que quedaría sería meter el grupo puntillas dentro del controlador de la suela así que lo emparentamos con un emparentamiento simple así quedaría la jerarquía Para terminar de configurar los grupos, vamos a cambiar los pivos de cada uno de los grupos. El sentido de cambiar los pivos es para que cada grupo rote desde donde a nosotros nos interesa. ¿Desde dónde nos interesaría que rotara el grupo que se llama talón? Pues el centro de giro va a estar aquí, porque el talón se va a levantar desde aquí, rotando desde aquí. Entonces nos interesa que el pivote del talón esté aquí. El pivo de los dedos también nos interesa aquí, porque los dedos van a rotar desde aquí. Y el pivo de las puntillas va a rotar desde aquí. Cuando nosotros nos ponemos de, de puntilla, rotamos desde la punta del pie. Así que vamos a ir cambiando esos pivos. Voy a ocultar lógica pulsando la H para que no me estorben. Como ya no vamos a utilizarlos más, están dentro de los grupos y vamos a controlar los grupos Los que Handel se pueden ocultar vamos a coger el grupo D2 y vamos a cambiar su pivo de V para que esté ahí el grupo Talón vamos a hacer lo mismo va a estar en el mismo sitio y el grupo Puntillas va a tener su pivo en la punta del pie vamos a ver el efecto si cojo el grupo de dedos y roto en x puedo levantar o bajar todo ese ik que controla su hueso si levanto el grupo talón ves el movimiento está rotando desde este punto que es donde yo le he puesto el pivot si roto en puntillas como le he puesto el pivo aquí en la punta, me va a permitir levantar el pie desde aquí. Pues ya tendremos un movimiento. Hay uno más, que es este, que también lo haría el mismo grupo puntilla. Pero no sería ponerse de puntilla, sino, por ejemplo, apagar un cigarro. ¿Qué más pivos tenemos? Pues tendríamos el pivo del mismo controlador, que es el padre de todos. Este pivot nos va a permitir rotar el pie desde el centro del de controlador. Nos interesaría tener este pivot en, la, en el talón. Si yo cambio este pivot y lo pongo lo más cerca del talón, me va a permitir hacer este movimiento y este movimiento, que sería el pie apoyado en el talón. Y seguramente también lo utilizaremos entonces tengo cinco tipos de giros utilizando esta configuración esto ya es funcional podemos mover el pie y podemos ir rotándolo según nos interese desde el talón desde las puntillas levantando el talón o levantando los dedos pero si quisiéramos animar esto cada vez que quisiéramos hacer alguno de esos movimientos tendríamos que ir según el grupo o el controlador haciendo fotogramas clave aquí dentro esto para animación ya es bastante complicado como para ir grupo por grupo buscando y el animador seguramente no sepa que dentro de este controlador hay grupos porque visualmente no se intuyen en lo que sería el controlador ¿qué sería lo más adecuado? crear canales nuevos en este controlador que si sí es visual, crear canales, que vayan a controlar todo eso todo ese tipo de, de giro. Eso lo vamos a hacer utilizando la herramienta Set Driven Key y la de creación de atributos. Así que para empezar, vamos a crear atributos nuevos para controlar esos movimientos. Para crear un atributo en cualquier objeto, seleccionamos el objeto y nos vamos al Attribute Editor. En el menú Attributes, el atributo de es este icono. En el menú Attribute, vamos a seleccionar Add Attributes. Está la pestaña que parece que tiene muchas cosas, pero en realidad bastante simple. Lo primero que nos importa es qué nombre va a tener el atributo. Vamos a intentar que tenga los mismos nombres que los grupos que tenemos aquí. Entonces, vamos a tener un atributo que se llame Puntillas. el tipo de, de data vamos a dejarlo en float porque nos interesa un número decimal podríamos poner también integer que sería 1, 2, 3 pero nosotros necesitamos los decimales para que el movimiento sea suave y no vaya por paso, así que lo dejamos en float tal y como está attribute y lo dejamos igual y aquí vamos a establecer el rango el rango va a ir de 0 a 10 y por defecto va a estar en 0. 0 a 10 quiere decir que puntillas se va a poner de puntilla desde el suelo hasta arriba. Esta sería la posición 0. Cuando se levantara, sería la posición 10. Por eso vamos de 0 a 10. Le vamos a dar a añadir. Y ya podemos comprobar en el channel box que tenemos un nuevo atributo. Vale, vamos a crear el siguiente. Seguimos por talón. Y vamos a poner también de 0 a 10. Añadimos. ¿Veis que estos atributos van de 0 a 10? Están limitados. No es como los canales del Translate y el Rotate, que es un infinito. Estos tienen una limitación. Perdón, lo he eliminado. Estos tienen una limitación de 0 a 10. Vamos a crear un atributo más que se va a llamar dedos. 2 pero en lugar de 0 a 10, esta vez vamos a poner mínimo menos 5 y máximo 5. ¿Por qué estos son de 0 a 10 y el nuevo atributo es de 5 y menos 5? Porque la rotación de los dedos, que nos interesa, a ver si consigo, a ver. va a ser 0. Positivo y negativo Si sí, esta posición también la vamos a hacer Quizá nos interese doblar el pie un poco hacia atrás en algunos movimientos Como por ejemplo darle una patada a algo Así que vamos a utilizar un atributo Que va a tener posición negativa y posición positiva y posición cero El último va a ser el atributo que va a controlar El giro de apagar el cigarro Le vamos a llamar cigarro directamente. Y también va a ser posesión negativa y posesión positiva. Eh, mucho cuidado porque estoy creándolo en el objeto, en el grupo puntillas. Tengo que seleccionar el pie. Aquí arriba me está marcando dónde lo voy a crear. Así que me aseguro de crearlo aquí. Puntillas. Va a ser menos 5, 5 Ahí le he dicho puntilla Cigarro, quería decir Cero. Vale, tendríamos Dos atributos de 0 a 10 Y otras dos De menos 5 a 5 una vez que están creados, lo único que necesitamos es conectar estos atributos con las rotaciones de estos grupos. Vamos a empezar directamente por puntilla y vamos a utilizar la herramienta SetDrivenKey. Key. Para utilizar la herramienta Set Driven Key podemos acceder desde el set de Rigging, que sería esta última, veis esta cadena. Este es el panel del set Driven Key. También podéis ir desde Animación, Key set, driven, key, set. El driver, el driver va a ser siempre el controlador, porque es el que tiene los cuatro atributos que vamos a utilizar para controlar. Así que el controlador del pie siempre va a estar ahí. Si vamos a empezar a controlar el grupo puntillas, lo cargamos y tenemos que seleccionar el atributo puntillas. El atributo puntillas va a, va a controlar algunas de las rotaciones del grupo puntilla ¿Cuál de ellas? Si no estamos seguros, rotamos y nos fijamos en el, en el channel box cuál es la rotación que ha cambiado. Sería X. Así que sabemos que el atributo de puntillas del pie tiene que controlar Rotate en X. Vamos a asegurarnos de que las dos están en su posición 0. Puntillas está cero y Rotate en X está a 0 Están las dos en su posición 0 Así que las seleccionamos Y creamos la primera clave Para crear la segunda clave Nos vamos primero al controlador Y pondríamos puntilla a 10 Ahora nos vamos al controlador Y ponemos Rotate en X A lo que nos interese Vamos a ir cambiando la posición Hasta que tengamos una posición suficientemente extrema vamos a poner 90 a lo mejor nunca llegamos a esta posición pero más vale que no sobre movimiento a que nos falte así que ahora tendríamos puntillas a 10 y la rotación a 90 quedamos la segunda clave ahora con este atributo vamos a controlar la rotación una cosa que podéis notar es que en este movimiento hay aceleración no es un movimiento brusco, es un movimiento suave por defecto la aceleración se coloca lo que estamos haciendo aquí es una animación en el que la línea de tiempo es de 0 a 10 esa línea de tiempo está controlando esta rotación que es la que está animada como es una animación podemos verla desde el panel del graph editor desde Windows Animation Editor Graph Editor Aquí es donde van a aparecer todas las animaciones. Y el Set Dribbing Key, al ser una animación, también aparece aquí. Si os fijáis, la gráfica de movimiento del Set Driven Key es una gráfica con aceleración. Empieza despacio, acelera y frena. Quizá no nos interese que el Set Key tenga aceleración. Así que podríamos poner esta animación con una, una gráfica lineal. Hay un botón que lo hace esto mucho más rápido que es este ahora esta gráfica no tendría aceleración vamos a ver la diferencia veis que es como mucho más de golpe yo personalmente prefiero que si le vamos a dar aceleración se la demos cuando animemos no en el mismo se driven Key porque si además de en el C-Driven Key cuando vayamos a animar este atributo tenemos ya aceleración tendríamos una doble aceleración, una la del satrib y otra la de la animación en sí vale, esta sería la animación del atributo nuestro y esta la del satrib con lo cual no nos interesa tener una doble aceleración Así que yo prefiero quitarle la aceleración del satrienki. Vale, eliminamos la animación y vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a talón, elegimos el grupo talón, lo cargamos y también vamos a controlar su, posición, su rotación en X comprobamos que estén tanto talón como Rotate en X a 0 y fijaos que se me ha cambiado el grupo eh, el atributo puntillas aseguraos siempre de que esto esté en talón y este esté en Rotate X fijaos que cuando lo pulso cambia porque es el último set driven key que hemos hecho si no os dais cuenta vais a conectar puntillas con talón entonces antes de hacer la primera clave aseguraos siempre de que tenéis el atributo seleccionado el que corresponda con el grupo así que haríamos la primera clave cambiaríamos el valor de talón y cambiaríamos el valor de Rotate en X del talón vamos a poner que su posición máxima va a ser 70 es lo suficientemente extrema como para tener margen de animación y haríamos la segunda clave ya tenemos también, funcional, el atributo de talón puntillas, talón voy a abrir el Graph editor para eliminar también la aceleración de este movimiento que de momento, veis que, que acelera y frena y no me interesa que el key acelere y frene tengo que seleccionar el grupo que tiene el key hecho, que sería talón que lo hemos marcado en su canal veis que la curva tiene aceleración? Se la quitamos Ahora ese driven key tampoco tiene aceleración Vale, vamos a los que tenían De menos 5 a 5 Vamos a elegir el grupo de dedos Lo cargamos Comprobamos que sea La rotación la que queremos Que es en X Así que, dedo, rotate de X y obviamente, controlador del pie, atributo D2, que ya estamos viendo que está a 0. Así que podemos hacer la primera conexión. Ahora tenemos que hacer la conexión en 0, en 5 y en menos 5. Tenemos que hacer tres conexiones. Vamos a empezar, por ejemplo, por la positiva, en 5. Tenemos el controlador D2 a 5 y vamos a cambiar el rotate en X para ponerle en el valor positivo. Podríamos poner menos 75. El hecho de que esta rotación sea negativa no quiere decir nada. A nosotros nos interesa que en positivo vaya para arriba. Es simplemente por un poco de lógica. Aunque la rotación que estemos haciendo sea negativa. Eso no nos importa. Vale, tendríamos eh, de 2 a 5. Y roteter y x al menos 75. Haríamos la segunda clave. Ya hemos hecho la otra 0. Vámonos a la tercera clave, que sería menos 5, y el Rotate en X ahora iría hacia abajo. Vamos a ponerlo a 60, yo creo que es suficiente. Tenemos menos 5, 60, los atributos que tenemos seleccionados son los correctos, y hacemos la tercera clave. Comprobamos. Ahora tenemos, acelera, frena acelera frena vamos a quitar esa aceleración del telgrafa editor aquí no va a aparecer porque tenemos seleccionado el controlador bueno, estáis viendo como tenemos aquí las tres posiciones en este caso si yo quito este fotograma no se quedan cero porque eh, este era 70 y este 65 creo bueno, lo va a indicar aquí directamente, no este 60 y este menos 75, así que si yo quito el en medio, no se va a quedar a cero, a mí me interesa que cuando el controlador esté a cero la posición de la rotación esté a cero así que lo vamos a dejar así lo último que me quedaría tengo puntilla talón, dedos me quedaría la posición cigarro. Que vamos a hacerlo desde el grupo puntillas también. El grupo puntillas también va a ser esta rotación. Además de esta. Así que tenemos el rotate que nos interesa ahora es el i Así que antes hemos conectado con X, ahora vamos a conectar con i Lo primero es cargar el grupo y cambiar el atributo a cigarro. Atributo cigarro, puntillas rotate en I. Y conectamos. La siguiente posición sería cigarro 5 positivo, puntillas. Si va a ser en positivo, yo lo pondría hacia afuera. Y negativo hacia adentro, por entendernos. Así que vamos a poner una rotación de menos 80. Que creo que está bastante bien vale cigarro a 5 rotación a menos 80 primera clave quiero decir segunda clave porque ya hemos hecho la de 0 vamos ahora a menos 5 y hacemos la última que podría ser 75 y creamos la última clave este controlador ya maneja la rotación pero igual que antes tiene una pequeña aceleración que se la vamos a quitar seleccionando el grupo que tiene el c aquí estamos viendo que hay una que es la que hicimos antes este es el c del eje X y este es el C-driven del eje Y vamos a aislar del eje Y y ponemos la interpolación recta Quizá aquí no, tampoco podemos quitarlo si los dos tuvieran menos 80 y este fuera 80 sí que podríamos quitarlo obviamente desde aquí también podemos mover, editar el C -driven key si nosotros cambiamos estos valores, va a cambiar también la forma en la que se anima el key pero vamos a dejarlo tal y como está, solo vamos a quitar la aceleración del el editor vale, este control estaría es que ya, cada uno de los atributos va a controlar un giro del pie. Ahora los controladores hay que emparentarlos. En lugar de emparentarlos, por ejemplo, los IK los emparentábamos con el torso, pero los FK al estar en contacto con el suelo, este pie se va porque no le hemos puesto ningún ICAP ni le hemos hecho los controladores. Pero este pie ya va de forma independiente. Así que no nos interesa que este controlador y este estén dentro del de de root. Si yo los emparento, cuando suba y baja el root, el efecto es nulo así que me interesa en lugar de emparentarlos en el root emparentarlos en el padre de todo. la diferencia es que cuando yo baje al no ser hijo directamente del root podemos animar este tipo de movimiento de forma fácil el agacharse si quisiéramos moverlo pues cogeríamos el super mover y no sé si quiero emparentarlo debería emparentar estos dos con este Vale, ahora sí. Al ser hijos del SuperMover, sí podemos moverlo, pero no afectan al root. Entonces la jerarquía sería el root dentro del SuperMover, la rodilla y el pie. No conviene tampoco meter la rodilla dentro del pie. Con el otro pie habría que hacer exactamente lo mismo. Crear los atributos, crear lógica, agrupar, cambiar los pivots y conectar con CentriVinky.